Ah, perfecto. Ya entendí. Por eso... Por eso... Por eso... ¿No me, me algo así, me así, pero Pero es que... está es una porque Está bien, está bien, está bien escaseada, está bien está bien, te porque no, no, no, no. ¿Por la gente que hecho? está bien, ¿verdad? ¿Qué que